Hola mis curlers, bienvenidas de, de nuevo, ya sé que soy Carmen Vanga y soy la creadora de este canal de Youtube que es vuestra casa, vuestra casa es mi casa, mi casa es vuestra casa y nada, y si quería decir primero antes de empezar que vamos a hacer un review de un producto que me ha gustado muchísimo que es de Urban Decay también, si habéis visto que hice un review sobre lo que es el, el, el, el fijador de maquillaje Urban Decay pues me ha encantado también este, de acuerdo, y un momento os voy a enseñar es este bueno este realmente es una muestra que me dieron en, en lo que es en, en Sephora de acuerdo eh, que yo hice promoción para otros productos allí trabajé estaba trabajando en navidades entonces me dieron este este rímel es una pasada y bueno me pienso comprar el grande esto es una muestra que me dieron y ahora os voy a explicar por qué si queréis saber por qué me voy a comprar este rímel seguir viendo este video pues nada, madero. o sea, estoy súper encantada porque, a ver, mira, yo tengo siempre un problema con los, con los rímeres, ¿vale? Que eh, todos tienen el mismo tipo de cepillo o, o con una pequeña variación, curva y tal, pero nunca había encontrado un rímer que tuviera la forma realmente de un peine, lo cual está fenomenal. Y este rimer de Urban Decay, os lo voy a enseñar a ver si lo podéis ver bien, ¿veis? que no, ¿veis? Es como un cepillo. Pero es como un cepillo, o sea, como un peine casi de verdad, ¿vale? O sea, no sé si la podéis ver, lo voy a acercar para que lo veáis bien, sí, así, ¿vale? Y lo que más me encanta es que coge bastante producto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, es una cuestión, os ponéis. A, es que realmente lo que hace es peinar las como si fuera un peine. Como si fuera un peine. Vale. Y deja las pestañas bastante gorditas, ¿de acuerdo? Eh, a ver, pros y contras de este producto. Vale. Hay que tener, eh, vamos a decir primero las, me gustan primero las cosas malas, luego para dejar buen sabor de boca. Vale. lo malo es que coge mucho producto, entonces hay que tener mucho cuidado para que no se te quede el ojo emborronado, ¿de acuerdo? O se te queden las pestañas súper grumosas. Grumosa. O sea, hay que distribuirlo en el, en el cepillo muy bien, ¿ok? Eso es lo malo. vale Lo bueno de este producto es que... La forma de su cepillo te permite peinar prácticamente lo que es la pestaña. Y luego, si tienes cuidado a la hora de incorporarle, de coger producto y la coges con cuidado, pues las pestañas van a quedar súper voluminosas, pero no demasiado apelotonadas, ¿de acuerdo? Porque eh, tú vas, tú vas a, a, a poniéndote lo que es el... el el producto en lo que es en, en, en la pestaña, te vas pone y pone, y cuando yo terminando terminando, al final cuando ya no queda nada, te cojas el mismo peine y te las estiras, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno de este producto. Y la forma, la, como ya he dicho, la forma de, del cepillo me gusta mucho. Nunca había visto ninguna así, de verdad. Ninguna así. La, es que. Me ha parecido muy interesante, de verdad, porque además tiene dos lados, tiene este lado que es para la, esta parte final, que eso es muy interesante, y tiene este de aquí, o sea, tiene dos, como dos cepillos, ¿vale? Una parte que es la, la, esta parte, no sé si la podéis ver, este del cepillo, ¿ves aquí? Que es el cepillo este, ¿vale? Y luego tiene esta parte, que es más chiquitita, que sería para el rabillo del ojo, ¿vale? para Si queréis estirar esta zona de rabia del ojo Y la otra es para lo que es la parte normal del ojo, ¿vale? Entonces, eh, ya hemos dicho pros y contra. Eh, ¿Lo volveré a comprar? Sí, porque quiero probarlo más Quiero ver el grande, a ver qué tal lo manejo y todo, ¿vale? Eh, no, me un mal, no me ha parecido un mal producto eh, sí que tengo que tener cuidado a la hora de aplicármelo Sobre todo yo que no tomo mucha pestaña Si tienes mucha pestaña es fantástico Porque te va, o sea, te va a levantar toda la pestaña Te la va a hacer incluso más larga y más voluminosa Si, si la tienes finita Pero en mi caso, como tengo la pestaña muy corta No me puedo aplicar mucho bruto Porque si, lo que se me va a todo a aglutinar en, en una zona Y hacer la pestaña más pequeña Entonces tengo que coger una pequeña cantidad ¿vale? Y repartirla muy bien en el ojo ¿Vale? Este es lo único el contra que encuentro, ¿vale? Pero porque yo tomo la pestaña chiquitita. <ríe> si tienes unas pestañas chulas, como las de mi hermana que tiene pestañas de chica, pues ese problema no lo tienes, ¿vale? Pues ponerte la cantidad que quieras, que repartirla como quieras. Y nada, pues eso, como os he dicho, que sí que la voy a volver a comprar el tamaño grande para ver la manejabilidad bien y ya puedo, y utilizarla todos los días porque queda, me queda muy poquito porque eh, la estoy utilizando mientras iba al, al, al trabajo de acuerdo, entonces pero estupendamente bien, sí le doy un verde y nada y eso es todo, eh, a ver creo que no hay nada más que os tenga que decir, es negro la presentación es muy bonita, me encanta el verde porque es como muy natural, me gusta me gusta el color, vale y eso es todo pues no olvidéis suscribiros al canal darle dedos arriba, darle a la campanita, ¡pam! Para que cualquier eh, cada vez que haga un vídeo pues, os llegue una notificación Y sobre todo lo que os digo yo por ejemplo eh, de, eh, Tenéis Instagram, Facebook, eh, estoy en Twitter Y tengo también lo que es mi libro, mi ebook de recetas caseras para el cuidado del cabello natural Aunque estamos hablando de lo que es el, el rímel y los ojos Es importante también, ya veis mi pelo como lo llevo, que lo llevo súper lindo Esto me lo he hecho yo, vale, ya a ver si un día os explico eh, Que es muy sencillo esto que me he hecho, vale y nada, pues un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, y nada, y suscribiros. Chao. Hasta, hasta luego. Bye.